VERIFICACIÓN VEHICULAR El Congreso del Estado está por aprobar los nuevos lineamientos para la verificación vehicular, aun cuando tu vehículo se encuentre registrado en otra entidad y en caso de no hacerlo solo podrás transitar por la ciudad después de las 10 de la mañana. De acuerdo con la propuesta del gobierno estatal que analizan los legisladores, los vehículos que circulen en el estado de Puebla sin importar si son unidades privadas o del servicio público deberán acreditar que se han sometido a una verificación vehicular. Este lineamiento aplicará debido a las modificaciones realizadas a la Ley de Protección del Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable de Puebla, que buscan controlar la contingencia ambiental y el deterioro ecológico. Además, las infracciones viales podrán impugnarse por. Por escrito en un plazo no mayor a 15 días hábiles tras ser emitidas, lo que representa una ampliación importante, pues actualmente solo se cuenta con tres días para intentar suspender las sanciones. Entre las modificaciones a la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, se encuentra la restricción de la circulación en casos de contingencia ambiental, tomando como criterio el número de placas, la zona y el engomado. Cuando el proyecto sea aprobado por los legisladores, todas las medidas de verificación vehicular serán publicadas en el periódico oficial del Estado de Puebla. La pregunta es, ¿y tú, ya verificaste tu automóvil?